Hola, mi nombre es Alberto Carlos Gómez Rivera, soy médico cirujano partero egresado de la web y actualmente estoy estudiando la maestría en salud pública. Respecto, respecto a lo que es el coronavirus, y como ya conocemos que es un virus que circula entre humanos y animales y puede causar enfermedades respiratorias que van desde un resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio agudo severo o el síndrome respiratorio de oriente medio es el problema que actualmente nosotros vemos que está afectando a la población. Principalmente como nosotros sabemos tiene, se desarrollan los síntomas como fiebre, dificultad para respirar, malestar general, dolor de cabeza, estornudositos y, tos. y su transmisión puede ser de persona a persona infectada a través de gotitas de flush, al tocarse o estrechar la mano de una persona enferma, al tocar objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse lo que es cara, ojos, nariz o no lavarse las manos y realizar estas mismas actividades. Existen varias medidas de prevención como son lavarse las manos, o estornudar y toser y cubrirse la nariz y la boca en un ángulo interno del antebrazo, o evitar el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado común o gripe. Nosotros hemos captado estos problemas y es por eso que hemos desarrollado un proyecto bajo los ejes de salud y alimentación, donde consiste en crear una aplicación de intercambio, el cual contará con ...con una plataforma de compra, de adquisición de productos y venta... ...a un precio más económico... ...donde constará de un servicio de delivery y alimentos de medicamentos... ...un servicio de compra y venta y un servicio de intercambios. Bueno, nosotros vemos que principalmente el problema actual es que la población... ...no está cumpliendo las medidas necesarias para evitar la propagación del virus... Y al igual que esto, también las personas piensan que si no se van a morir del de virus pueden morirse de hambre porque ellas necesitan conseguir los alimentos para poder subsistir. Entonces es por eso que nuestro proyecto o la principal función de esta aplicación es realizar pedidos a nuestra unidad operacional y nuestro servicio de delivery será a cargo de suministrar ciertos productos. Al igual que también constará con un apartado de intercambios. Estos intercambios pueden ser alimentos o ciertos productos que las personas tengan y no quieren que se echen a, eh, a, echen a perder. O deseen intercambiar para poder este, conseguir otro alimento. Ya que muchas personas actualmente no cuentan con el dinero para poder comprarlos. Y esto sería una forma muy fácil de adquirir y cambiar a través de un intercambio. Y así poder ayudar al bolsillo de la población. Al igual que mucha población le llama, será llamada o le llamará la atención esta forma de intercambio. Y evitaremos así la devaluación que se está causando principalmente por no trabajar de muchas personas.